Bueno, esta ha sido una clase bastante importante, vimos una introducción a cómo funciona PHP en conjunto con la web y con HTML. Durante la próxima clase vamos a ver ya los componentes básicos que hacen a lo que llamamos las aplicaciones web, que es cómo se comunican una página con otras. Acá tenéis como siempre mis datos de contacto, por si te quedó alguna duda, viendo los videos, haciendo los ejercicios, lo que sea. Podés mandar un mail, un tweet, podés usar el Slack del curso o también podés dejar un comentario en esta...